La actriz tomó una clase de baile, posteó el video en Instagram e hizo delirar a sus seguidores. Entérate todo, en esta nota. Luego de un exitoso año laboral, en el que fue protagonista de Mi hermano es un clon, tapas de revista y producciones, Florencia Vigna demostró gran talento para el mundo del espectáculo, Este domingo, la rubia compartió un video de una fogosa coreografía de reggaetón en su Instagram y sorprendió a sus seguidores. Este verano me planteé en los tiempos libres que tenga tomar clases de todo lo que pueda danza, teatro y canto, pues en el año por trabajo no pude... Es difícil enfrentarse a las flojeras de uno pero también muy satisfactorio cuando vas fijando conocimientos nuevos, generando esa emoción única de una nueva herramienta que te acompañe en la vocación que elegís y amas, escribió la artista. Mira. La coreografía de Flor Vigna que sorprendió a sus seguidores. La actriz comenzó a tomar clases de baile y no dudó en publicar una coreografía en Instagram que hizo estallar a sus seguidores. Para Flor Vigna el 2018 fue un año agitado. Fue protagonista de Mi hermano es un clon, novela que le trajo conflictos con su compañero de elenco, Nicolás Cabré, participó del bailando y fue etapa de revistas y producciones. La bicampeona del Bailando no para un segundo y en esta temporada de verano reafirma su talento en el mundo del espectáculo con una semana nada más junto a Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas en el Teatro El Nacional Sancor Seguros. Este domingo, la rubia subió a su cuenta de Instagram una coreografía de reggaeton superhot y sorprendió a sus seguidores.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 Luego de un exitoso A.O. laboral, en el que fue protagonista de Mi hermano es un clon, tapas de revista y producciones, Florencia Vigna demostra gran talento para el mundo del espectáculo. Este domingo, la rubia compartió un video de una fogosa coreógrafa de reggaeton en su Instagram y sorprendió a sus seguidores.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 Generando esa emoción nica de una nueva herramienta que te acompañe en la boca sin que él se amas, escribe la artista.